lo dice Federico, vos soy yo, arranca bueno, volvimos acá al microestadio municipal de Burlingame a nuestra casa estamos hoy con el estadio de handball, así se le dice al equipo, el estadio y visita comunicaciones muy buenas tardes domingo 5 de la tarde domingo 5 de la tarde no recibe no recibe el técnico está todo bien nos recibe no, me, Lo que pasa es que uno se queda medio emocionado Hace cuánto que estamos esperando por eso No recibe el técnico de, de handball Que nos estaban esperando Están jugando con el club comunicaciones Es un gusto para nosotros estar acá Como siempre, impecable el estadio Impecable todo Es decir, uno no espera menos Gol de Urlingham Gol de Urlingham Estamos está ganando el local 3 a 0 esto es la Liga de Honor plata es un torneo de transición este año sí. para que los chicos jueguen y no hay descensos y no hay descensos ni descensos ni descensos o sea, perfecto nos encanta estar acá estamos estrenando por creo que por segunda vez usando la nueva tecnología que ustedes están mirando la primera vez fue para la, la muestra de boxeo pegó la pelota en los dos palos, se salva a Urlingan. Para el que no conoce, Urlingan está con la camiseta roja, rojo oscuro, casi casi, casi este magenta oscuro. ¿Cómo se le llaman los colores de la nuz? Eh, eh, o sea, grana, granate. Gran, Un granate oscuro y blanco. Y comunicaciones usando amarillo y negro. Ahí lo vemos. Y la característica también de Humboldt hoy en día. Mirá. Le abrieron muy ver, bien, ahí muy está. golazo! ¡Golazo de Urlingan 4, 4 a 0. Arco, ¿Ese arco es nuevo? Sí, las redes nuevas. Redes nuevas. Bueno, para el que, para Conta, el que todavía no se nos, nos engancha y está este, este año, volvimos. También hay que decir que el piso es nuevo. Todo nuevo, todo lo que hicieron acá en, durante estos dos años, un año y medio no de se, pandemia. No se perdió el tiempo y se hicieron muchísimas cosas. Se hicieron un montón de cosas, tener el playón afuera, cancha, cancha pintada nueva. Y hoy hoy se inaugura, atrás nuestro, hay un, están las canchas de fútbol, tenis, Después también nuevas. A, en el entretiempo sí tenemos luz de sol. Eh. Vamos a, a sacar la camarita. Cancha de, de la fútbol tril. tenis, cancha de, de ping pong también. ¿Dónde cancha de ping pong? Ah, no. Ahí también. Ah, bueno, vamos a venir. Y los juegos, los juegos nuevos, ¿no? Juegos pues... nuevos para todos los chicos y chicas. Ahí le reclama. Se escucha la voz del técnico. A ver. Afuera es pelota de Hurlingham. Sigue siendo pelota de Hurlingham. Lo que estaban diciendo recién es que cuando Burlingame defiende, sí. que no se ve muy bien porque el, por el sol, ¿viste? Claro. Ayer acá, ayer acá a la tarde jugó el triangulito. No hay arquero, se salva Burlingame. Jugó el triangulito a las inferiores contra la Catedral y después hubo handball femenino. También y, hubo de, femenino. y después de, de handball femenino hubo básquet municipal, el equipo de básquet municipal. Todo en esta hermosa cancha que todos quieren tener y todos quieren jugar. Esta cancha está muy buena, es cómoda, es cómoda para el público, espectacular para los deportistas. Para nosotros tiene un ángulo justo desde donde nosotros podemos filmar que es excepcional. A ver, adentro. adentro. Claro, ahí contrasta mucho cuando ponemos, porque está el, el sol, pero claro. ya, ya el sol va a ir bajando, es bajando, Va a ir bajando. Va bajando. Siempre baja. Cuando se va. Acá abajo, ahí está el banco de suplentes de Hurlingham, está su técnico dando. Mientras tanto seguimos con el partido. Claro, porque marca mucho reflejo, mucho contraste. <coughs> Tiró, gol ahora sí, primer gol de Comunicaciones, 5 a 1 ahora. Lo bueno es que volvimos como como los hinchas, ¿no? Claro. Los hinchas empezaron a volver. Escuchen allá el, el público que también ha vuelto. Volvió el público, está el público de Comunicaciones, está el público de Urlinga, del estadio, como se le dice. Mira, mira, mira, mira, gol, bolacha, y allá está el público de Hurlingham, un ataque, una, una contra, gol. 6 a 2, 6 a 2, porque Hurlingham cuando ataca no pone arquero, es tipo futsal. futsal. Ar arquero jugador, Remete. Es tipo futsal. Y el el handball se juega así, es es ir y venir, ir y venir. Cuando, por ejemplo, en esta ocasión que la tiene Urlinga a la pelota, siempre lo ideal más bien es que haga que haga gol porque después cuando lo atacan también están en las posibilidades, mira, gol. Ah, no. ¿Ves? Ahí está con la pelota, comunicaciones. Vamos a concentrarnos en el partido, lo frena yo no sabía que era tan de contacto de handball hasta que empecé a ver. Se agarran, se revolean, se tiran por un lado para el otro. Vuelve a atacar Hurlingham. Vuelve a atacar Hurlingham, vuelve a estar el estadio en su cancha y vuelve a estar la hora de Hurlingham Deportes a través del streaming de Facebook. Hoy no podemos hacer multi-stream. Porque mi hijo se fue un cumpleaños. ¿Usted se da cuenta, señora? ¡Qué desgracia! ¡No! ¡Mirá cómo lo... La gente... El jugador número 14, en una remetida. Le quitó la pelota al 39. Pero el juez considera que eso... No la falta, eso va adentro. No. La recupera. Recupera Burlingame, Tira. De vuelta. buena el arquero de comunicaciones... ...en dos ocasiones, sale desde abajo, sale rápido con el 14 se va avanzando sobre el 3, tratan de frenarse y armarse entre el 23... Sobre y comunicaciones ganada, por suerte, ...y la pelota se va al público... La pelota, ...la pelota se va, sale Burlingan... ...de mitad de cancha, vuelve la defensa de comunicaciones... ...esto recién comienza, faltan 21 minutos para terminar el primer tiempo... ...volvimos al estadio municipal que queda en Pedro Díaz al 1550... ...muchas gracias a todos y a todas por estar del otro lado... Y se viene próximamente la rifa de la hora, cuente. Cuente usted, cuente usted, usted es el, usted es el creador. Pere, que vamos acá a enfocar a los chicos del estadio. Dejamos, lo dejamos puesto ahí y esperamos. Cuente, cuente. Contá, por, contá ¿por, qué la, ¿Por qué la rifa de la hora de Hurlingham? ¿Por qué? Cuente. Bueno, estamos organizando una rifa porque, bueno, ¿qué le va a hacer? El sábado pasado a la noche, viniendo de la otra semana, perdón, pues ya pasó una semana de eso, de la semana anterior, viniendo de Capital, de transmitir un partido, todo bien, todo tranquilo, a cuatro cuadras de casa se prendió fuego el coche. El motor detonó totalmente. Es un auto viejo. Es un Renault modelo 97 con gas tiene un valor de mercado muy bajo. Así que yo te diría que sale, te diría no, sale más caro es decir, este, los repuestos que, que hay que recuperar del motor que lo que es el valor del auto. Así que sospechamos que eso es pérdida total. Así que tenemos que hacernos de esta herramienta. Porque así como usted se dedica al plástico tiene una máquina para inyectar plástico... Para nosotros el auto es una herramienta, a ataja de vuelta al arquero. Muy bien, el arquero. Entonces, de comunicaciones, comunicaciones. Ya es la es la tercera vez que lo vemos con una muy buena Muy bien reacción. el arquero de la visita. Así que este, para nosotros el auto es como una es como una máquina, como una herramienta y la tenemos que recuperar, así que estamos haciendo todo lo que tengamos que hacer para hacernos de capital y poder recuperar eso. No fue gol, creo que no, fue no, palo. No, no, no, pegó en el palo. Pegó en el, el palo, no entró. No se ve nada, tío. ¿no? Y acá van a tener que ponerle algún film o algo en el futuro a los vidrios para filtrar un poco el, la luz del sol porque a esta hora siempre pasa siempre pasa esto acá. Pero bueno, son bueno. unos minutos y después ya... Dice, dos horas después seguía exactamente igual. La pelota, la pelota 22, del equipo local del estadio. 40. A ver, a ver cómo crean la jugada. Se va a venir el latigazo, como digo yo. Abajo, Ahí está. Gol, ¡Gol! ¡Gol de Hurlingham. Estamos 7 a 2. Y ya está el arquero volviendo muy bien allá para que no le hagan lo mismo. Ahora, ahora hay que defender. Ahora el que defiende es Urlingan. Defiende contra comunicaciones y contra el sol. Mira a la defensa de Hurlingham, por ejemplo. Sí, todos todos se, con la todos mano tapan, en el. Todos se tapan pues el sol, los mata, le viene de frente. Olvídate. A ver, gol. gol de comunicaciones. Quedó, quedó, quedó. Se viene, se viene ahora a Urlingan. A ver, quiere reaccionar rápido. Ahí está, bien es la respuesta del arquero y la pelota sigue siendo del equipo local. Faltan 18 minutos. A ver cómo estamos acá. Después vemos, no fui a ver por el sol. ¿Te acordás una vez que, que había un torneo de taekwondo acá a la tarde, que entraba, que entraba el sol tremendamente? Lo que pasa es que por un lado es lindo, porque todos los ventanales que tiene acá el microestadio, pero es fenomenal. A ver, el 59 se la cruza al pie, con el pie izquierdo la agarra, ¡oh! No, otra vez, cinco veces. Se la manotea y se la quita la pelota. Muy bueno el arquero de comunicaciones. Ya es la quinta situación en mano a mano. Que el, que el muchacho responde. En este caso lo cacotearon, primero con la mano y después con el pie. Sacó la pelota. Y ustedes que están recién viendo, ustedes están viendo Humboldt, el estadio, que es el local de hurlingham con camiseta roja, rojo y blanco, jugando contra el Club Comunicaciones en su tradicional de amarillo y negro, gol de comunicaciones. Y en este momento van 7 a 4 el partido, 17 minutos. 35 es lo que falta para terminar el primer tiempo y estamos muy contentos porque volvió el Humboldt, volvió su público también, volvió la hora, volvimos todos acá en nuestra casa, este lugar tan, tan lindo, tan lindo, la verdad que el que lo construyó lo hizo sencillo y está bárbaro, pocas canchas están así en estas condiciones, yo diría que me parece, siempre digo lo mismo, Perdón por el localismo, pero para mí está, en esto, para estos deportes, está la mejor cancha. ¡Miró! ¡Lo que le hizo! Le hizo, así? Le hizo así, sí, tán? se la tiró por detrás. Un golazo. Debería valer doble ese. Doble, doble, triple. Ataca comunicaciones de vuelta. El 14. Va ¡Bien la Opa. defensa! Opa. Y qué cobramos. Ah, mira, pelota para él. La visita sigue, la, sigue manteniendo la pelota. La visita comunicaciones. Acá abajo, ustedes ven el banco del representativo de Urlingan, el estadio, que es, el, es el, un equipo municipal. Es una de las tantas actividades que el municipio de hurlingham sostiene, a lo largo y a lo ancho de todo nuestro distrito. Mirá, pensé que no tenía ángulo. Muy bien. El número 3. Muy bien el gol de comunicaciones. Pensé que no tenía ángulo. ¿eh? Y llegamos justito, ¿eh? Llegamos justito, creo que llegamos un minuto tarde. Un minuto tarde. Así que como siempre les agradecemos a todos y a todas por estar ahí. Lo bueno de estos partidos es que después vos los podés volver a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, otra vez. Uh. Estaba... Estaba el arquero, por suerte, había arquero. Sí, sí, Emiliano, Emiliano que siempre escribe para la hora de burren ¿no? Emiliano, exactamente, Emiliano y su hermano que también está en cancha, ¿no? No, no son, no, te confundiste. Mirá, mira qué gol. Golazo, se ¿será cruzó el arquero? Lo lo me, los mellizos no, el, ahí está, el 34 que está abajo en el ah, banco. Tienes razón, ahí están los mellizos. Los mellizos, el 35. Acá Emiliano, están, Emiliano, Emiliano es, es otro. Claro, es obvio que, <risas> que si ellos son los mellizos, Emiliano es otro. Claro. Todas estas cosas las hacemos a propósito, las preparamos con un guión escrito, acá papel, confundirse Emiliano con los mellizos. En forma obligatoria, eso debe ser hecho a las 17, a las 18 y dos minutos. Está con la pelota del estadio de Urlinga con el 41, que empiezan a dar vuelta. y estudiar el 59, adelantó sus líneas un poco colegiales para ver. El técnico le dice que vuelvan para atrás el 22 en la marca. Cambiaron su elápico, su elápico. Robó, robó comunicaciones. Se viene, se viene, se viene. A ver, mano, Emiliano, Emiliano. Golazo, pero... golazo de comunicaciones. Un error. Y Un estamos, pase mal. Y, estamos en qué resultado? y ahora estamos, estamos en 9 a 6. 9 a 6. Arriba Burlingame. U 8 a 6. Ahí Federico se va a ver porque está. 9 a 6. 9 a 6. Y nosotros, como siempre, estamos cerca. A ver, a ver, a ver, a ver. Uh, muy bien, de vuelta. Muy, están defendiendo muy bien. Se agarran, se rebolean, se quitan. Ahora, ahora muy bien la defensa de comunicaciones a ver si descuenta por arriba Golazo. Sí. se la tocó por arriba se la picó se la picó la pelota, diría uno golazo 9 a 7 de comunicaciones sigue arriba el estadio hincha por tu casa por el estadio hincha por el handball local de Hurlingham Está en la Liga de Honor Plata ahora porque hicieron este torneito para que jueguen los últimos meses del año. Pero está perfecto, está perfecto, porque vos tenés equipos que se preparan para competir. Entonces tenés que moverlos. Aguantaron mucho tiempo todos, cuidándose. El handball se aguantó de no jugar porque volvió un poquitito a otros deportes. Mira qué golazo. ¡Qué golazo! Urlingan llega a las dos cifras Ahí estamos al... 10 a 8 estamos Corrigieron el resultado 10, ¿no? a, si... ¿Están 10 a 7 ¿Qué está haciendo el resultado? 10 a 7 Y estamos acá en el microestadio 12, viene, 12, viene, minu 12 minutos para terminar el primer tiempo. Bueno, hablo yo, hablo vos. Viene. Hablamos los viene. dos y viene Emiliano. Viene, Emiliano, que, Emiliano, que no son los mechizos. Se revolcó Emiliano. Buena tapada del arquero. Bueno. Cambios. Entran dos cambios. Entra 28. Ahora está con el 59, el 28, el 22. El 39, en la punta el 14 Y en la otra punta El 59 Van y estudian Por dónde entran va Provoca la jugada que la alarga La tira la pica, eh, palo Creo que fue palo Sí, fue sí, palo, en el palo uh, Sale sale comunicaciones Frena la defensa de Burlingame. Y la pelota es de la visita Deporte de alto contacto El campo el pero tremendo Claro, usted dice Humboldt, che, pasa Humboldt por la tele, ¿quién pasa Humboldt por la tele? ¿Y quién va a ser? La hora de Hurlingham, así que vos querías ver Humboldt, como decimos con el futsal, así que estabas loco por el y decías cuánto, Emiliano. ¡Otra vez, Emiliano! Milano. Muy bien. Bien, Emiliano. Muy bien el, muy bien el portero. Viste cómo es. Sí. A ver, 39. Seguimos 10 a 7, exactamente. Faltan 10 minutos para que termine este primer tiempo, este primer tiempo de esta, de esta vuelta, de esta vuelta al juego, de esta vuelta al handball, de esta vuelta para ellos, para su público, para la gente, para los hinchas de handball, para los que aman el handball y dicen, no, no hay otra cosa más que el handball. Es electrizante, para mí las técnicas de juego de handball incluso son para usar de entrenamiento para otros deportes. Lazo. Lazo. de comunicaciones 10 a 8 ahora. Acá si vos querés gritar goles, venía el Humble. Sí, porque te matan que, a goles. Porque, porque gritás goles permanentemente. Apenas termina, ahora en 10 minutos yo voy a, a, des, a sacar la cámara de acá del pie y vamos a ir un poco afuera y les vamos a mostrar desde arriba. Las instalaciones de todo lo que hay que está lindísimo, pero lindo. Viste cuando decís es lindo, quiero ir. Y lo ves por la tele, después le decís a tu pareja, pero dale, agarrá el mate y la factura. Eso es gol, eso es gol, eso, gol, eso gol. ¡Gol! gol. Muy bien, muy bien, Urlingan, porque eso fue una pelota muy peleada. Minuto. Y pide minuto. Comunicaciones. Y nosotros enfocamos. Y nosotros siempre a enfocamos A el estadio. Enfocamos al estadio, los enfocamos siempre. Acá lo que se ha hecho, se, se hizo un pulido del, del piso completo, eh, con lo que conlleva, con un cuidado, porque es una madera muy especial. Eh, luego se hizo todo el, lo que es el, el barnizado de fondo, la pintura nuevo, de las medidas para las distintas actividades, como ustedes verán, que hay marcas para todas las actividades Después todo lo que es la, la, lo que es la pintura, limpieza, este, iluminación, es 10 puntos. Nosotros, porque bueno, nos hicimos acá, en las transmisiones. Entonces por eso queremos tanto a este, a este lugar, el microestadio. acá ves acá ves el seguimos la pelota en posesión del club comunicaciones volvió el bombo de la gente del estadio que es muy normal, ¿te acordás? En sí, el Campbell. Sí, sí, sí. Pumbao. Sí. Erró. Erró comunicaciones. La Se salva Hurlingham y salimos de abajo con Emiliano, como siempre. Venimos, cumplimos. Dimos el presente. Entró en la puerta, y dice. ¿Alumnos Cohen Sí, presente. ¿Para qué? Transmitir handball. Bueno, aquí están, Pase. La hora de Hurlingham dice presente. Ver, dice ver, presente a ver, a ver, a ver. en el boxeo, dice presente en el handball, en el futsal. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Y dentro de poco, puede decir, uy, justo ando detrás de comprarme un, un celular. ¿Y qué, qué celular me puedo comprar? ¿Y, por qué? y vinieron a preguntar a mí. Entonces yo le dije, queremos un celular que vos usás para la transmisión, algo parecido. Bueno. Vamos a rifar nosotros un celular similar, en modelo al que nosotros usamos, que tiene características ya para un usuario como nosotros, que somos de alta exigencia. ¡Gol! Gol y quedó lastimado, me parece. Si sí, le cobra el juez una falta al jugador de comunicaciones al número 20. Y bueno, entonces este, nosotros iremos preparando lentamente todo, porque lo, vamos a hacer una, una rifa, vamos a rifar un Samsung AS21 algo, no sé cuánto. Después yo le voy a decir bien, pero es un caño. Un caño, el nene. Mucha gente quiere colaborar y quiere engancharse en eso. ¿Qué lo van a hacer? Y vamos a despacio a que la gente participe y pueda hacerlo también. Y ayudarnos. La de poder de comunicaciones están encerrados de una forma poco habitual. Por lo común en línea se quiere animar el 14. Lo marcan, lo agarran, listo. Se juntaron todos los jugadores, medio de forma habitual, de costado, cuando atacan en línea, cuatro aquí, le reboleando. oh le hizo un golazo, cuatro. Acá viene, sale Hurtingham, y vamos, 12 a nueve. Doce a nueve, diferencia de tres. Yo le estoy diciendo Mira que, que en yo, en claro, anda perfecto matemática matemáticas. Yo le digo porque yo estoy leyendo el tablero, y me guío por lo que dice el tablero, faltan seis minutos con 54 segundos para terminar este primer tiempo Robó, robó la defensa de comunicaciones ahora hay que defender hurlen, ¿eh? y ayer Vélez, ¿tuvo mala suerte o qué pasó? ¿qué pasó con Vélez? ¿qué pasó? empataron, ¿no es cierto? Bien, Vélez. no nos pueden ganar, ¿eh? <risa> el rojo se lo picó, muy bien Emiliano agarra la pelota, sale desde atrás con bueno, el 39, 39, 59 de vuelta, el 39 habitualmente es uno de los armadores que va al centro, se juega se juega pelota en posesión del estadio de Urni esto es Humboldt, esto es la Liga de Honor ¿no es cierto Federico? así se llama nos Liga estamos honor, acostumbrando plata. Liga de Honor Plata, o sea, es plata hay que poner plata el deporte amateur es una de las cosas más grandes que tiene la República Argentina en cuanto a que vos empezás parecen como invisibilizados, pero cuando vos empezás a contar, golazo. El juego a ver qué le pasa. Para dice que quiere que paren el partido, que se levante el jugador. Uh, parece que algo no le gustó. El jugador de comunicaciones, comunicaciones tiene la pelota en su poder. Ya se acercan para atacar sobre el área que defiende el estadio. Y como les decía, el deporte amateur en general en Argentina, si vos empezás a contar las actividades y después, dentro de cada actividad, la cantidad de clubes que participan y dentro de la cantidad de clubes que participan la cantidad de jugadores y de jugadoras que participan es una, una multitud de gente que gusta de jugar su deporte en forma amateur sin plata por medio y que, y que entrenan que están a fondo, que lo hacen que participan, que juegan, que van y que vienen jugadores, jugadoras técnicos y técnicas penal parece que han cobrado Gol. 13 a 10, como dijo Federico, la, la diferencia es de 3. La pelota en posición de Urlingan atacando ya, caminando en el área rival. 39 pica la pelota, se la pasa a 41. 22. Vamos a ver cómo se van armando. Hubo otro cambio. El 2 ya se mete a adentro. Se juega, se juega, se juega. Lo agarraron. <risa> ¿Viste? ¿Viste? Voy a decir, ay, jambo, le así nomás. ¿Viste? Agárran, se agarran, se rebolían. Mirá, bolas. Uh, de vuelta. Buena el arquero. Viene el arquero. Este cambiaron el arquero. Este también es bueno. Este arquero de comunicaciones. La pelota, esa sigue es unir y, ven, un y venir, como dice Federico, y acá, te cansada de gritar gol porque es, es lo que sucede y les presentamos este, el primer partido después de tanto tiempo ah, y por, por abajo, picó por el piso abajo lindo gol vio que por arriba no podía que tenían los ángulos cerrados y le salió bien, probando por abajo y picándola. Pelota. 3 minutos 30 para terminar el primer tiempo. Gana el estadio, pero ahora por 2. 13 a 11. 13 a 11. Agradecemos a todos los que nos están viendo. Los partidos por lo común. Lo que no, la experiencia nuestra que la gente... O este, ¡Opa! se suma lo van viendo después lo ven lo ven más tarde siempre siempre sirve aparte le sirve a los técnicos les sirve a los, a los cuerpos técnicos que miran este partidos de Hamburgo partidos futsal de lo que sea Va. a ver a ver a ver a ver viste la que hizo el golazo viste la que hizo no valió ¿Ya? Con la cara el arquero de comunicaciones Con la cara Salva Y ahora la pelota del equipo visitante Viendo porque nosotros venimos a transmitir a vecinos y a vecinas de Urlingan, en este caso, a los que les gusta el handball, ahí está linchada está su público, tira muy bien, yeah. muy bien. Yeah. se juntan los dos jueces para charlar que van a tirar el penal Es un gusto estar acá. A ver. Tiene un mano a mano es muy difícil para un arquero. Ahí tenemos el plano completo. ¿Eh? No. No está anotando Burlingham y ellos están achicando diferencias. Ahora estamos 13 a 12, faltando un minuto 10 segundos. Burlingame le conviene hacer un gol ahora para ir al descanso, por lo menos con la mínima diferencia. La pica, se va a jugar, se va a jugar, no tiene ángulo. Uh, la pierde, pero la recupera. Sigue la pelota en posesión. Del estadio que arranca otra vez, son 48 segundos. Golazo Aumentó diferencia 14 a 12. Ya la tiene. Comunicaciones. Faltan 39, 37 segundos. Va cambiando despacio. Últimos 30 segundos del primer tiempo. Tiene diferencia de 2 Hurlingham. El estadio 14-12. Así que a vos te gusta el handball. Nos alegra porque acá. En Hurlingham vas a poder ver a vecinos y vecinas jugando este deporte. Que nosotros no es muy bien, bien, arquero. Bien. Faltan 15 segundos. Sigue la pelota en posesión porque no se había ido. Cuando la rechaza de vuelta afuera. Bien, bien, bien. Termina. Termina el primer tiempo con esa tajada Está ganando Hurlingham 14-12. Teneme esto. A ver... Ahora les voy a mostrar el parque. Vamos a pasear. vení Dale, Fede. Piso. Están pintando todo, como verán. Vamos a salirnos. Vamos a corrernos del sol. Así ustedes pueden ver bien. Ahí está. Yeah. Miren qué lindo. Acá fuera del microestadio. Muy lindo todo el parque. La calecita. ¿Quién no fue la calecita de chico? Eh? No, qué linda la calecita, está bárbara. Y después esto que está acá, me encanta. Son estas canchas de fútbol tenis que están y todo el verde. Vamos a ir para allá, hasta la, hasta allá hasta la punta, a seguir viendo. Bueno, aparte yo todo esto no lo había visto, sabía que estaban haciendo un montón de cosas. Pero esta vista desde acá a la tarde, también que es una tarde que ya hace, que hace frío, ya esto con los días de calor, esto va a ser y toda la arboleda tan característica de nuestra localidad miren qué lindo que es muy lindo vamos a hacer una toma panorámica desde acá muy lindo está todo la verdad miren que miren qué pintita el, el edificio si, sí, acá están las, las mesas Esta, ah, mirá, ya están las mesas de ping pong, las verdes que están al lado, Fede, te, traemos, tenemos que comprar una paletita, una cosa, viene de desafío, eh. <risa> te digo que viene de desafío y esto también acá, mirá, fútbol tenis. Acá fútbol cuatro tenis. Cuatro canchas, cuatro canchitas Tenías de Ya con Conia acá, ¿sabés qué? ¿Cómo? Pero, pero ya, vamos a estar viendo. Ahí te están saludando, mirá, mirá, te están saludando ya, mirá, mirá. <risa> ¿Viste? Allá están saludando. están saludando a la hora de Hurlingham, Está muy lindo todo esto. Vamos a ver la otra punta que está por allá. Lo que pasa es que este, hemos esperado por esto bastante tiempo, por poder salir, poder estar con el verde. Y Urlingan es algo que, que a nosotros nos caracteriza y nos hace sentir orgullosos, la cantidad de verde que tenemos y los lugares. Todos estos parques públicos tan, pero tan bien cuidados, la verdad que es una maravilla. Una maravilla, vamos a más al frente... vamos a hacer una toma así desde acá también ahí lo están viendo y acá también Mira, acá están charlando los muchachos lo vamos a dejar en paz ahí lo dejamos en paz a los chicos nosotros volvemos en en un minutito más o menos miren el estadio vamos a una panorámica para que vean todo pintado, todo muy bien. ya está Fede. Bueno, en un minuto, ¿Sí? en un minuto volvemos, Fede. Sí, volvemos en un ratito. Despediste claro. de la gente que está sentando la cámara. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, por confiar en nosotros. Volver a estar en una transmisión en vivo. El jueves capaz estamos acá con la tercera de Hurlingham, del, del triangulito que juega con la Madrid. Ahí. Tengo que venir para ser delegado, así que a mi viejo acá puede estar tranquilo. Vamos a ver a y yo no sé, transmitir. vamos a ver si no hay otras cosas. ¿Qué sé yo? Sí. Dale. Así que bueno, en nada. cinco minutos estamos. En cinco...